Buenas tardes, en uh, tal día como hoy hace 85 años eh, los mineros revolucionarios de Asturias tuvieron que firmar su bendición a las tropas eh, lideradas por un general que a algunos les le que se llama Franco eh, que a partir de un día como hoy, hace 85 años empezaba un año y medio de represión en Asturias absolutamente brutal eh, esos eventos de la revolución roja, minera, asturiana del año eh, 34, eh, han sido la base de una justificación historiográfica de algunos sectores más de la derecha sobre lo que vino después en este país. Eh, nosotros este año la surada eh, poética la hemos querido dedicar a la memoria, eh, porque como dice un maestro de Antolín Sánchez Cuervo, Sí. Eh, y que estuvo por aquí, hoy es Marte, la memoria, es una manera fundamental de resistencia y de, y de estar en el mundo, ¿no? Y de, y de dignidad en el mundo. Así que este año empezamos con la performance en el campo de concentración de la Magdalena y hemos ido haciendo un recorrido que hoy tiene un día especial. Hoy hemos querido mezclar eh, reflexión eh, con poesía, con, con todo. Ya lo hicimos una vez, en una, en uno de los aniversarios de la vorágine, el arrancar con una charla... Eh, tranquila, informal, pero, pero no poética eh, aunque María no tenía mucho de, de poético entonces ya, arrancamos con Antolín Sánchez Cuervo que ahora lo vamos a presentar eh, y, y luego decidimos si queréis hacemos una pequeña pausa para hacer como paréntesis y vamos con la poesía o de una vamos con la poesía sin ningún problema así que lo vamos a decidir aquí en, en conjunto ¿vale? eh, Carlos, eh, vas a presentar a Antolín Muy bien Amigo, hola, buenas tardes. Eh, pues es un placer presentar a Antolín Sánchez Cuervo, que, aparte de amigo, es un colega con el que trabajo y he trabajado eh, en los proyectos de investigación que la ha dirigido en su calidad de investigación principal. O sea que él es en ese punto el, el jefe, por decirlo así. Jaja. Él. Eh, <risa> Profesionalmente es científico titular del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y vicedirector del Instituto de Filosofía. En mayo deje de serlo ya. Afortunada, afortunadamente. Bueno, bien, pero tiene su octava igual. Entonces, partiendo de esa situación profesional, él se ha dedicado fundamentalmente como investigador a todo este campo que tiene que ver... ...con el exilio republicano español que se produjo a partir de 1939. Y sobre eso tiene multitud de trabajos, sobre los cuales digamos, no vamos a mencionar ninguno... ...puesto que están públicamente en su currículum Pero todos ellos pues, hacen que sea una persona y una personalidad... Eh, ...que se ha convertido en un especialista en este campo... Al mismo tiempo, y enlazando con la intervención que tendrá hoy, es uno de los editores de las obras completas de María Zambrano, que se están publicando extraordinariamente bien en volúmenes, en Galaxia Gutenberg, y por tanto pues, es una personalidad, como decíamos antes, que seguramente nos va a deleitar con la intervención que tendrá hoy. Así que, bienvenido a esta ciudad donde llueve de vez en cuando. Bueno, pues muchas gracias eh, Carlos, que como veis pues es un buen amigo y después de esta presentación yo no sé qué decir, a ver ahora qué digo, me has puesto en un atolladero difícil y lo que voy a hacer es usar tu presentación eh, ya como, como eh, introducción al, al tema de hoy, porque Carlos, que en realidad es un... Psicotímido, eh, claro, él no ha dicho que él fue pionero en la recuperación de la obra de José Ferrater Mora, que es también uno de los grandes eh, pensadores de, del exilio republicano español. Eh, creo que se, se escribió con Zambrano, ¿no? Que hay incluso sí, hay, una... yo creo que hay unas 20 cartas. Sí, 20, pues a ver, cuando las editas, ¿no? Y, y bueno, pues nada, que, que un placer, un honor, muchas gracias a todos y a todas por, por, por venir a esta tarde a, a esta cita, muchísimas gracias a, a Paco Gómez Nadal y, y a eh, todos los que eh, mantenéis eh, vivo, este, vivo y, y efervescente este espacio y esta librería maravillosa que yo no, yo no conocía y en Madrid pues a veces voy a presentaciones de libros que se hacen en, en librerías, que son foros pues, más cálidos, más eh, informales pero yo no, no conozco ningún foro como, como este y bueno, eh, tampoco es que esté muy cerca de Madrid pero yo voy a venir siempre que, que pueda eh, así que muchas gracias y bueno, pues eh, me han encomendado hablar de, de María Zambrano y su relación con, eh, con el fascismo y su reflexión sobre el, el fascismo en, en sentido muy amplio y conectando pues... Eh, eh, pues, eh, con esta eh, situación actual que, que yo creo que sería abusivo decir de, de vuelta al fascismo, por supuesto, pero, eh, pero que sí, si nos muestra una serie de, de acontecimientos, de, de perfiles, de situaciones inquietantes que recuerdan un poco a lo que eh, fue Europa hace 80 años, en, eh, cuando eh, se, aut se autodestruyó, se destruyó a sí misma bajo la, la presión de, de los eh, totalitarismos, del nazifascismo, de la guerra, etc. El, eh, la Unión Europea nació como respuesta, como respuesta precisamente a, a esa experiencia atroz, catastrófica de, de guerra total, de totalitarismo, de, de exterminio, de antisemitismo... Esto lo recordaba siempre mucho Jorge Semprún, eh, que además eh, él fue un, eh, una víctima de aquello, un, un testigo directo, en, eh, como internado en el campo de Buchenwald. Y él lo recordaba mucho, que Europa, como proyecto de convivencia, como proyecto democrático, proyecto integrador, etcétera, había nacido en los campos, que esa era la verdadera raíz que mantenía vivo ese proyecto. Pues bien, al cabo de unas décadas, eh, coincidiendo también con, con el desmoronamiento de lo que se llamó Estado del Bienestar eh, y coincidiendo también con, con la desaparición por, por razones biológicas de, eh, pues, eh, de políticos europeos eh, relevantes de envergadura que eh, tenían en la memoria esa experiencia de, de la guerra, del totalitarismo, del fascismo... Pues eh, este proyecto europeo se ha ido descomponiendo cada vez más, vuelven ahora los nacionalismos, los integrismos, xenófobos, el odio al inmigrante, el odio al extranjero, en los años 30 era el odio al judío, no es que haya desaparecido el antisemitismo, pero eh, sí es cierto que ahora son otras figuras las que concentran eh, el, el odio, el odio del, del europeo, el, el, el, el, sobre todo el, el inmigrante. El, el, los inmigrantes procedentes de, de África el Magrebí, el inmigrante subsahariano eh, y, bueno, y de muchos otros eh, lugares eh, que en realidad son exiliados en toda guerra en, en, toda, en toda guerra, por supuesto y en toda regla eh, se usa el eufemismo de inmigrante para definir a personas que vienen huyendo de, de guerras absolutamente atroces eh, provocadas, activa o pasivamente, en muchos casos por los intereses geopolíticos de las potencias occidentales. Entonces, bueno, también hay un problema de, de lenguaje en todo esto. Eh, bueno, aludía antes Paco a la memoria y este año se cumplen 80 años del exilio republicano español. Y bueno, pues eh, felizmente se están realizando a lo largo del año muchísimos eventos a este. Eh, respecto A este respecto, eh, en, en anteriores aniversarios, eh, bueno, eh, sí se habían realizado congresos, eventos, eh, eh, pero siempre por iniciativa de, pues de la sociedad civil, de las universidades. En esta ocasión, eh, pues hay que reconocer y agradecer que el propio Estado ha apoyado eh, este 80 aniversario, pero eh, insertando... Eh, pues este evento, esta conmemoración, dentro de lo que se llaman las políticas de la memoria. La memoria es algo muy maleable, es algo muy manipulable. Eh, bueno, ya estuvo por aquí Reyes Mate. Eh, la memoria se puede entender de muchas maneras. Hay una memoria crítica, una memoria ética, que es una memoria imprescindible para resistir, para transformar eh, la, la sociedad. Eh, pero bueno, también hay memorias instrumentales y desde los eh, poderes fácticos pues la memoria puede ser un, un instrumento para hacer muchas cosas eh, buenas, malas, irregulares bueno, el caso es que eh, estamos en este año de, de conmemoración el 80, este 80 aniversario del, eh, del exilio republicano y María Zambrano es, eh, es todo un emblema de, de este exilio eh, ella estuvo en el exilio eh, medio siglo. Eh, salió en el 39, regresó de una manera simbólica ya al final de su vida, a finales de los años eh, 80, y, y es un emblema de, de, de, de nuestro exilio por, por muchas razones, por, por su obra importante, relevante, de la que algo comentaremos ahora mismo, eh, pero también por su manera de ...de vivir, de pensar el exilio, de asumirlo, de escribir sobre él... ...porque en su caso el exilio no fue solamente una circunstancia biográfica y política... ...con todo lo relevante que tenga esto... ...sino que fue también toda una metáfora... ...una metáfora de... ...pues de toda, de, de un pensamiento, de una manera de pensar... ...un pensamiento descentrado náufrago, eh, disidente eh, siempre buscando la, la marginalidad en busca de aquello que, que, el, de, que la filosofía canónica eh, ha olvidado y ha, y ha orillado eh, fue una manera también de asumir la, la propia condición humana la propia condición eh, vulnerable eh, náufrago del, del ser humano eh, fue también una metáfora eh, ...relacionada con, con la mística, el exilio como, como una especie de, de noche oscura... ...de, de experiencia mística. Eh, Zambar, Zambrano fue cultivando la mística paulatinamente... Eh, ...sobre todo a partir de los años eh, 50 o 60. En fin, eh, el, el exilio en su caso es, un, un, es una experiencia eh, muy rica, eh, polisémica, tiene muchos significados que todos se entrelazan entre sí, es una eh, experiencia compleja, también política, por supuesto, por supuesto porque eh, esta, esta vertiente mística indiscutible de Zambrano también ha dado pie a lecturas de su obra un tanto despolitizadoras, que a mí me irritan un poco porque eh, Zambrano también eh, asumió el exilio en un sentido eh, político, por supuesto, el, el exilio como una figura que cuestiona, cuestiona al Estado, eh, cuestiona las identidades nacionales, eh, desde el exilio eh, todo nacionalismo se torna eh, relativo, excluyente, el exilio es una figura que obliga a pensar de nuevo el cosmopolitismo, eh, es una figura que obliga a, a pensar de nuevo la ciudadanía, una ciudadanía sin exclusiones, una ciudadanía integradora, el, el, el exilio tiene por razones obvias también esta vertiente eh, cosmopolita e integradora. Eh, el exilio obliga a tomarse en serio la memoria, los exiliados suelen ser sujetos olvidados, suelen ser pasto de olvido, eh, suelen ser eh, finalmente reducidos a, a combustible de la lógica del progreso, son sacrificados eh, para que la historia eh, avance, progrese, y, y los exiliados muchas veces pues, mantienen viva la llama de, de, de esa memoria crítica que es imprescindible para pensar críticamente, para cuestionar el presente, eh, como decía Reyes Mate aquí al parecer, hace un tiempo para resistir, para resistir, que no es poco con, eh, con los tiempos que, que corren. Bueno, eh, eh, la verdad es que Zambrano es probablemente la figura del, del exilio filosófico español del 39, eh, que está teniendo más suerte porque es una pensadora que se está poniendo de moda, o que incluso se ha puesto ya de moda, lleva unos años de moda, eh, se escriben muchos libros sobre ella, se realizan muchas tesis doctorales sobre María Zambrano, lo cual no significa que se haya incorporado su pensamiento a la academia, y lo cual no significa que siempre se la entienda, porque es una pensadora... Eh, que tiene una escritura en ocasiones eh, un tanto hermética, críptica, que tiene una enorme capacidad de, de sugerencia y, y eso eh, pues, eh, es una grandeza y una debilidad porque tiene una enorme capacidad de sugerencia, pero al mismo tiempo le surgen muchos imitadores. Y bueno... El caso es que hay otros muchos pensadores del exilio que, que son mucho menos conocidos aún que Zambrano, eh, pero, bueno, eh, Zambrano es una referencia eh, eh, insorlayable a la hora de, de pensar el, el exilio intelectual en general y filosófico en, en particular del, del, del 39. Y su obra es tremendamente poliédrica, es muy compleja, abarca muchas etapas, he aludido antes al exilio, que yo creo que es una clave de lectura de su obra importante, el exilio en, en varios sentidos, como experiencia, como metáfora, como alegoría, eh, pero se suele identificar a Zambrano con un eh, término que ella misma acuñó, el término razón poética, eh, que ella empezó a acuñar eh, precisamente durante la guerra la guerra española la guerra de España, decía ella eh, no tanto guerra civil que lo fue, pero no solo hoy día es una obviedad eh, decir que la guerra civil española además de una guerra civil fue también un conflicto internacional o internacionalizado que fue la primera fase de la segunda guerra mundial pero hace unas décadas no era tan obvio y, y en el mismo momento entonces tampoco lo era tanto y buena muestra de ello es la gran, la gran infamia de, de, de que los propios rebeldes se autodenominaran nacionales cuando estaban ganando la guerra eh, con la ayuda de la legión cóndor de Hitler y de la infantería de Mussolini y la premisibilidad de las democracias occidentales. Y esto a Zambrano le irritaba mucho. ¿Cómo que nacionales? Si los nacionales somos nosotros, somos los republicanos. Nosotros sí somos nacionales, ellos no. Ellos están ganando con, con el apoyo extranjero. Pero en fin, esto, esto es eh, relativamente otro tema. Decía que ella acuña el término razón poética en plena guerra y no por casualidad. Eh, porque la razón poética para ella no es eh, algo sublime, no es... Eh, ...una experiencia eh, sublime contemplando un atardecer o, o algo así. Es, es una respuesta muy contundente precisamente a la guerra, al totalitarismo y al nazifascismo. Es una respuesta a eso. Y por eso su visión del fascismo es tan, eh, tan aguda, tan perspicaz. Es una visión, una interpretación de largo alcance que muy pocos intelectuales en la España de entonces llegaron a tener, empezando por sus propios maestros. Eh, su maestro Ortega eh, tenía una visión del fascismo mucho más miope, y un amuno eh, pues un tanto confusa. Entonces, eh, eran pocos los que entonces supieron ver eh, lo que realmente era eso, y, y no, no caer en la tentación de visiones eh, miopes, complacientes, eh, tibias, eh, sin perjuicio de, de que fueran grandes maestros de Zambrano y de muchas otras y otros pensadores. De hecho, la razón poética, en mi opinión, entre otras muchas cosas, es una especie de fusión creativa de la razón vital de Ortega y del sentimiento trágico de Unamuno. Eh, Zambrano eh, mamó de ambos, eh, hizo su propia combinación muy creativa y la razón poética yo creo que es lo mejor tomó lo mejor de Unamuno y lo mejor de Ortega entre otros pero digamos que como maestros directos además por supuesto de Antonio Machado que la conectó mucho con el mundo institucionista con el mundo de la institución libre de enseñanza eh, pero tomó lo mejor de, de cada uno bueno eh, e intentar eh, transmitir en pocas palabras eh, esa interpretación que hace Zambrano eh, del fascismo, dicho de otra manera, la razón poética como una respuesta a, a esta barbarie, ¿no? eh, Bueno, eh, razón eh, poética, lo cual eh, parece una contradicción... Eh, pues también lo que plantea es que el, el fascismo o el nazifascismo, eh, lejos de ser un accidente, algo incidental, un tropiezo en el, en el camino de la razón moderna, de la racionalidad moderna, de la gran cultura burguesa europea, hacia la realización de sus grandes valores, de democracia, de libertad, de progreso, etc. Eh, lejos de ser un accidente, o, un, o una especie de, de desvarío irracional en este camino, pues eh, todo lo contrario, más bien es un eh, desenlace de, de algo que se ha estado incubando, que se ha estado gestando en el corazón mismo de esta gran cultura burguesa europea, idealista, en el corazón mismo de la, de la razón moderna, que es una razón tecnocientífica, una razón eh, instrumental. Eh, es por tanto una interpretación, una visión muy crítica del, del, del fascismo Ortega era más eh, miope en este punto, para él el fascismo eh, bueno, pues vendría a ser como la, eh, la expresión o la consecuencia de, de, del hombre masa eh, Ortega era muy alérgico a las multitudes, a las muchedumbres y bueno, en la rebelión de las masas y antes, en algún artículo anterior, pues viene a plantear el, el hombre masa es una devaluación, es una degeneración de, del sujeto eh, cívico, del sujeto responsable, racional, eh, culto, liberal, es una, una degeneración de la cultura liberal, una degeneración masificada y finalmente el fascista viene a ser como una especie de niño malcriado, ¿no? de, de adolescente que se contradice, que es irreflexivo, que es autoritario. Eh, y bueno, hace una descripción eh, muy, muy seria de, de lo que es eh, este, hombre, este hombre masa, pero para eh, decir al final que, que esto del fascismo y del bolchevismo eh, y del totalitarismo en general que es una cosa rara, dice Ortega al final, esto es una cosa rara, no, no, finalmente no da una explicación, es un análisis más sociológico, más superficial eh, y más conservador en el sentido de que Ortega sigue defendiendo esa gran cultura europea, eh, liberal, burguesa, idealista, y el fascismo viene a ser algo accidental incidental. Eh, bueno, Zambrano, más en la línea del pensamiento crítico, eh, por lo que viene a decir es, es que no, que realmente esa distinción entre cultura, y barbarie no es tan nítida como parece, eh, no hay cultura sin barbarie, eh, eh, tiene un análisis mucho más, eh, mucho más crítico. Lo que viene a decir es que eh, eh, esa gran cultura burguesa idealista europea es una cultura finalmente racionalista. El idealismo es un racionalismo atroz, que lo que ha hecho es eh, reducir el ser humano con todo lo que tiene de, de oscuro, de, de vital, de todo lo que tiene de, de, de pasión, de sentimiento trágico, eh, de, de todo lo que hay en él que no es racional, eh, pues lo omite, lo excluye, eh, lo reprime. Eh, hay una palabra clave eh, dentro del, del vocabulario zambraniano, que es entraña, la entraña. El racionalismo occidental eh, ha olvidado eh, lo más íntimo del ser humano, que son sus entrañas. ¿Qué es esto de las entrañas? Bueno, aquí eh, tropezamos con otra grandeza y al mismo, debilidad, mismo tiempo debilidad de, de Zambrano. Su sugerencia eh, y al mismo tiempo eh, lo difuso de, de de esta reflexión, de este, de este saber. Ella habla de entrañas, habla de un saber sobre el alma, pero cuando habla de al alma no está hablando en un sentido platónico del alma, como un espíritu separado del cuerpo, que en el fondo es eh, racional, etc. Está hablando como de eh, aquel núcleo vital, irreductible, singular, del hombre concreto, y que lo componen sobre todo sus anhelos, sus deseos, sus fantasmas eh, sus sueños a partir de su exilio en Italia Zambrano empezó a estudiar profundamente los, los sueños eh, su sentimiento trágico su miedo eh, su angustia ante, ante la muerte eh, to, to, todo ese mundo que nos conecta más bien con, con la pasión con el sentir eh, con lo otro de la razón o por lo menos con lo otro de la razón lógica de la razón eh, abstracta el mundo de la entraña un mundo que reconecta con, eh, tanto con lo infrahumano dice ella, como con lo eh, suprahumano es decir, con, con eh, eh, lo más animal del hombre y al mismo tiempo con sus eh, aspiraciones eh, religiosas eh, y con su su inquietud ante lo, ante lo divino bueno, todo, todo ese mundo de, de entrañas eh, de lo otro, de la razón pues es lo que el racionalismo ha olvidado, ha reprimido eh, a través de, de sus grandes eh, construcciones especulativas eh, culturales y esto llega un momento en que explota porque eh, finalmente eh, esta cultura es, es una falsificación de lo que el hombre es realmente eh, por dentro y, y esto le crea una, un resentimiento, un enorme eh, resentimiento. Toda esa faceta humana reprimida llega un momento en que quiere expresarse, quiere desahogarse, eh, quiere encontrar una salida y... Y, y una manera eh, violenta de hacerlo pues es precisamente eh, la guerra total y, y el fascismo. El fascismo tiene mucho de esto. Esta va a ser una de las eh, claves eh, interpretativas de Zambrano del, del fascismo. Un, una, una especie de, de explosión, de, de resentimiento explosivo que el hombre europeo ha ido, ha ido acumulando. Una, una eh, violencia eh, soterrada... ...fruto de este racionalismo falsificador que reprime lo más eh, profundamente humano... ...al mismo tiempo le ofrece una máscara, una máscara para aparentar... ...y esa máscara, esa gran máscara es la cultura eh, burguesa... ...y finalmente esa máscara pues eh, eh, se reduce a, a retóricas ya huecas, eh, a grandilocuencias eh, sin, sin contenido... Y Zambrano esto lo relaciona con la retórica del fascista. Eh, ya dice, el fascista flota entre eh, ecos de palabras, eh, es una retórica hueca, puramente eh, aparente. Es, eh, expresa esa, eh, ese resentimiento reprimido, esa contradicción. Eh, de manera que el nazifascismo vendría a ser eh, el, el desenlace catastrófico de, de toda una cultura de, de la gran cultura europea de la razón de la racionalidad moderna que además es una racionalidad tecnocientífica instrumental eh, inspirada en la, en la objetivación del otro eh, y, y bueno esa sería una de las claves eh, y por lo tanto una clave de, de lectura muy diferente de la, la operiana, que es eh, muy superficial. Eh, tiene una complejidad añadida eh, esta lectura zambraniana del fascismo como un fenómeno europeo, sobre todo como un fenómeno europeo, eh, entre paréntesis, ¿qué pasa entonces con el fascismo español? Bueno, pues ella pensaba que el fascismo español en realidad era muy inauténtico y era una impostura, era realmente una especie de, eh, de, de mezcla, eh, de, de, de mezconanza eh, entre tradicionalismo eh, reaccionario eh, clerical y elementos importados del, del fascismo italiano y con todo eso de, de, el, el, el fascista español pues hizo una especie de, de, de impostura. Porque el, el fascismo de verdad eh, pues, eh, nace de la, de la racionalidad europea, de la gran cultura eh, europea. Y esa complejidad añadida es que, eh, bueno, Zambrano dice que el, que el fascismo es profundamente ateo. Es profundamente ateo. Eh, y lo dice porque finalmente esta interpretación la va a encajar dentro de una interpretación más amplia, que va a desarrollar en uno de sus grandes libros, que es El hombre y lo divino, en la cual eh, lo que plantea es que el, el, el hombre occidental, el humanismo occidental, eh, es, eh, lo, lo que ha hecho es un, un camino, un, un itinerario entre lo, de lo sagrado a lo divino. ¿Lo sagrado? ¿Qué es lo sagrado? Pues eh, lo sagrado sería para Zambrano... El, eh, el fondo hermético de la realidad, aquello que nos produce eh, horror, lo, lo opaco, lo, eh, lo que no se puede simbolizar, eh, es el, la realidad tal y como la viviría un, un psicótico, eh, la realidad como algo amenazante, como algo opaco, eh, que, que, que no es legible. Y lo divino es una manera de codificar de codificar, de dar sentido, de interpretar, de simbolizar este ámbito opaco, hermético de la realidad. Pues lo que viene a decir Zambrano es que este proceso de... de salir de lo sagrado, ingresar en lo divino, ha sido un proceso fallido. Ha sido un proceso fallido precisamente porque lo divino eh, ha sido reducido a idealismo, a racionalismo, a una concepción abstracta eh, del hombre, eh, precisamente, y precisamente por eso eh, lo divino ha sido una experiencia fallida y, y, y el fascismo viene a ser un retorno de lo sagrado, y por eso tiene esa connotación de religión del mal, de la del mal, eh, es un cristianismo invertido, dice Zambrano, eh, porque es, eh, de alguna manera, es, el, es la vuelta de lo, de los, de lo sagrado, de, de esa eh, experiencia eh, horrorosa de la realidad, esa vuelta de lo hermético. Eh, es como vivir en un mundo de locos, el, el fascismo. Es una violencia por sí misma y tiene también esta connotación eh, religiosa. Eh, digamos que está en el fondo. Está en el, el fondo de, de esta eh, lectura del fascismo como, una, como un desenlace eh, catastrófico de la, de la racionalidad eh, tecnocientífica moderna. Detrás de esto está esa visión del humanismo occidental como un proceso fallido de tránsito de lo sagrado a lo divino, una construcción de lo divino eh, insuficiente que no ha dado cuenta de esas facetas no racionales del hombre, eh, en lo cual, eh, pues, eh, ocasiona eh, esa vuelta otra vez de lo, de lo sagrado. O sea, el, el fascismo se, eh, se asocia, en los escritos de María Zambrano, con lo sagrado. De la misma manera que su visión de la República, de la República Española, eh, se asocia con la piedad. Bueno, esto sería un poco otro tema, pero es, es curioso, ¿no? El fascismo se asocia con lo sagrado y la república eh, con, la, con la piedad. ¿Qué entiende Zambrano por la piedad? Eh, la capacidad de relacionarse con lo otro, con lo diferente. La interpretación que hace Zambrano de la Segunda República es muy sugerente, es muy interesante, seguramente idealizadora, como no podía ser de otra manera en esa época, pero es una interpretación que plasma, eh, por ejemplo, eh, bueno, lo hace en varios ensayos de su eh, libro Los intelectuales en el drama de España, que escribe durante la guerra de España, pero también lo hace luego en un ensayo autobiográfico titulado Delirio y destino, que permaneció inédita hasta los años 80. Y es muy interesante porque es una interpretación raciopoética, de la, de la República Española, es decir, lo, lo singular, lo valioso de, de la República para Zambrano no era solo y no era tanto eh, que la República significara la reactivación de una ilustración pendiente, de una modernidad postergada, de la instauración de, de valores eh, laicos, eh, cívicos, eh, etcétera, etcétera, que también para cerrar lo importante es que eh, la república significó el, el desahogo, el rescate, la recuperación de toda una memoria colectiva que, reprimida a lo largo de la, de la historia de, de España, de, de todo un saber eh, colectivo, eh, popular, eh, el, el, el despertar, el rescate, el desahogo de una especie de sub-España que había permanecido eh, oculta, que tenía que ver, y que tiene mucho que ver con, los, con, sus, con las disidencias, con, las, con los exilios que atraviesan toda nuestra historia, desde la expulsión de los judíos en 1492 hasta el 39. Es toda una constante el exilio, y la identidad nacional española se forja a base de, de exclusión, de, de antisemitismo, la exclusión del judío y el año siguiente del, del morisco. Entonces, eh, esa, especie, esa especie de España oculta, eh, excluida, eh, fragmentada, exiliada, eh, se hace presente con la república. Esa es una interpretación raciopoética de la república, eh, muy, muy seductora, muy, muy bonita. Eh, yo la estoy contando de manera eh, torpe y rápida, pero eh, ella lo... Eh, bueno, lo narra en este ensayo eh, autobiográfico. Y, y de ahí la, la asociación de la república con la piedad, del fascismo con lo sagrado, y cómo, digamos, estas dos figuras se ponen eh, entre sí. De manera que la razón poética es una, es una respuesta, es una respuesta al fascismo. Y no es casual que eh, acuñe este término justo en los años de la guerra, lo hace primero en el 37 en Chile eh, los primeros meses de la guerra eh, de España Zambrano los pasa en Chile con su marido que es diplomático en la embajada de Chile allí escribe, eh, escribe los intelectuales en el drama de España preparan la la primera antología al parecer que se hizo de García Lorca recién asesinado ella la hace allí en Chile eh, bueno eh, son unos meses muy, muy fecundos, eh, escribe muchas cosas y, y acuña este término de razón poética. Lo vuelve a emplear, a emplear también durante la guerra ya en España, eh, puesto que regresan en el, en el 37 eh, y regresan para, para combatir. Y esto también es una clave importante. Eh, Zambrano tuvo una experiencia directa directa del, del fascismo, de los bombardeos sobre Madrid, sobre la población civil eh, contrariamente a Ortega que, que salió, salió huyendo seguramente con motivos pero eh, Ortega, Ortega abandona Madrid los eh, primeros momentos de la, de la guerra con sus motivos eh, y Zambrano eh, está en Madrid está colaborando con, con el grupo de la revista Hora de España del Mono Azul está intentando hacer la guerra en el plano cultural. Eh, entonces, esto también es importante a la hora de interpretar el fascismo, tener la experiencia eh, directa de, de, de eso, de ello. Eh, a propósito de Antonio Machado, se vuelve a referir a la, a la razón poética eh, como una razón de amor. Eh, y ya su definición más acabada es ya a comienzos de los 40, ya en el exilio, en una carta a su gran amigo, el gran escritor del exilio, Rafael Vieste, eh, en el que ya alude en esa carta a, eh, a la razón poética como una gota de aceite que se desliza por los interiores, que apacigua y suaviza como una gota de felicidad. Ya es una definición más sosegada ya la guerra se ha quedado un poquito atrás, ya es, eh, bueno, ya empieza a ser otra zambrano. Eh, pero el caso es que esta razón poética, eh, bueno, eh, es una respuesta a, a esta, eh, esta situación de barbarie, de guerra total, de, de fascismo, y eh, si el fascismo es el desenlace catastrófico de una razón violenta que se ha desarrollado de manera violenta porque ha reprimido... Eh, esas, esos, esos ámbitos no racionales del ser humano, pues ¿quién puede rescatar esos ámbitos? La poesía. Entonces, la poesía es sumamente importante para Zambrano, porque es lo que le falta a la, a la razón, es esa mitad que se quedó excluida en el camino, en el largo camino de la filosofía occidental, a partir de la condena. Platónica de los poetas. Platón condena a los poetas y a partir de Platón dice Zambrano eh, la filosofía pues va a caminar digamos eh, eh, coja es, sin su otra mitad que es la poesía eh, y sin esa mitad eh, imprescindible para recomponer al hombre en, en toda su integridad. Eh, para recomponer ese saber sobre el alma no solamente la razón lógica sino también las entrañas el alma eh, y por eso la, la poesía es un arma de combate contra el contra el fascismo y la razón poética eh, ahí donde la ven que es, eh, suena un poco idílico pero la razón poética tiene este, este trasfondo eh, combativo y, y político eh, fuerte eh, y por eso una de las eh, imágenes y metáforas que emplea eh, Zambrano para referirse a la razón poética y, y en definitiva a, su, a todo su, su proyecto filosófico, eh, es, la del, es la del retorno a la caverna de Platón. Ya saben ustedes esa imagen tan famosa que nos enseñaba en el bachillerato eh, de la caverna de Platón, como el prisionero de esa caverna vive... Vive en la oscuridad, vive entre sombras, su conocimiento es falso, es erróneo, es engañoso porque solo conoce con los sentidos, solo ve sombras eh, y una vez que se libera de esas sombras, que se desencadena, eh, se libera de sus cadenas, sube a la superficie y ya puede contemplar la realidad en toda su verdad, en toda su belleza, eh, eh, iluminado por el sol, etc. Bueno, pues Tambrano lo que dice es que lo que hay que hacer es volver otra vez al fondo de la caverna, porque este prisionero se olvidó en ese eh, fondo de muchas cosas. Allí se dejó el mundo de las entrañas, el mundo de las pasiones, de los sueños... Eh hay una salida precipitada de la caverna para Zambrano, hay una salida precipitada del mundo del mito al del lobos, y por eso a Zambrano le interesa tanto la tragedia griega, eh, Antígona es un personaje que le fascina, dialoga mucho con, con Antígona, con, con la tragedia eh, griega, con, eh, con los persocráticos, eh, esa, eh, esa luz... Eh, esa luz eh, del sol que aparentemente ha liberado al prisionero de la caverna, finalmente le ha llevado al fuego, le ha llevado a la destrucción, a, a finalmente un, un, un, al fuego de los, eh, de los campos de concentración y de la guerra. Entonces, eh, Zambrano lo que dice es que hay que buscar la penumbra, la penumbra, como la que tenemos ahora mismo aquí, eh, hay que pensar en la penumbra, hay que huir de los infiernos de la luz y buscar la penumbra hay que volver al fondo de la caverna y volver otra vez a, a tratar con lo otro, con lo diferente con, eh, con, con ese mundo de las de las entrañas del sentimiento trágico, de los sueños del miedo eh, y ese otro esa, eh, ese mundo de, de la alteridad eh, pues es el mundo de lo, de lo diferente y ella como buena exiliada, como buena exiliada pues eh, también desarrolló por supuesto un sentido muy eh, acentuado de, eh, de aceptación del, del diferente el, el, el exiliado mismo es un diferente el, y ella hablaba de, de muchas figuras de, de la diferencia del loco, del niño eh, por supuesto del, del, del, del exiliado la figura del bienaventurado en Zambrano pues está inspirado en, en, en la diferencia en la alteridad eh, radical eh, bueno pues eh, yo creo que llevo ya un buen rato hablando, ha sido una exposición eh, al final pues, eh, eh, un poco caótica, espontánea pero pues eh, no sé, si el les haya eh, sugerido algo eh, yo me daría con ello por satisfecho y muchas gracias por la paciencia y no sé si queréis que comentemos algo ahora o pasamos a, a la poesía de verdad. Eh, pero vamos, que muchas gracias. Eh, ¿Cuál es el guión? Bueno, eh porque estamos volviendo a la sombra, entonces vamos a estar racionales. Si alguien tiene alguna pregunta muy concreta, yo diría para, para no trasar mucho el momento poético, eh, cinco minutitos, si tiene alguna pregunta muy concreta. Ahí ¿A ti me ha parecido No conocía muy bien la obra de San pero lo que me ha parecido es un paralelismo increíble entre, entre el discurso. De María Zambrano y la, y la dialéctica de la ilustración de Jorge uh -huh. y Adorno. Al... O sea, es la razón poética con la razón. O sea, que el fascismo es la consecuencia sí. de la sí. racionalidad instrumental de Occidente y la respuesta de María Zambrano es la razón poética y en Jorge Aime Adorno es lo mismo la respuesta es la razón comunicativa, ¿no? O sea, que hay un paralelismo impresionante. Solo quería apuntar eso. No, fantástico. Eh, vamos, que me conoce, eh, sabe que yo que ese paralelismo lo, lo he tenido muy presente desde el principio. Y, ...y me parece fascinante, interesantísimo ese, ese paralelismo... ...sobre todo con los precursores de la teoría crítica... ...con Benjamin, con Rosenzweig... ...que es un precursor eh, judío... Que, ...que precisamente identifica el idealismo... ...como una visión totalitaria... ...que aplast, aplastante hacia el individuo... ...y como un precedente inmediato del, del nazismo... Eh, ...también hay diferencias importantes... El, eh, claro, la, la recepción de Marx aunque sea una recepción crítica heterodoxa como la que hace la teoría crítica de los franfrutianos, en Zambrano no está Zambrano es, es reticente a, a la crítica del capital a, a, a, a, a, a, a, y al marxismo y por lo tanto también es reticente al pensamiento dialéctico y ella apuesta más por, eh, por una vía un tanto mística y religiosa eh, para bien, para mal, bueno eh, eso ya sería otro tema pero eh, esa tesis elemental de fondo eh, estoy totalmente de acuerdo y me alegro que lo haya apuntado ese, ese paralelismo esa falsa salida del, del mito eh, la ilustración como remitificación etcétera, sí, perfecto mm. ¿no más? sí, bueno que eh, sí. ahora que te escuchó hablar sobre la, la entraña, y, y, como, no sé cómo, cómo es el término que usa. Sí, entraña. Sí. Eh, no sé hasta qué punto se podría equiparar con la idea del deseo inconsciente y las dos vías que señalas eh, de, lo, de lo entraña, como una por el lado como por un lado bueno y otro por un lado malo y bueno, podría equipararse tal vez con la sublimación y lo otro bueno, con la sublimación de muerte, no sé bueno, había que hacer a lo mejor encajes pero sí me surge eh, eh, la pregunta de María Zambrano cuál es su lectura de Freud, si acaso la tuvo eh, Sí, sí la tuvo y, y de hecho ella... Eh, ella considera que, el, que, que Freud es una, eh, es una expresión de, de esa contradicción en la que vive el, el, el hombre burgués mmm, que finalmente ha reprimido ese mundo de las entrañas y vive refugiado en esa gran máscara que le ofrece la cultura burguesa. Y Zambrán alude a Freud, alude a los surrealistas, alude a Dostoyevsky como... Eh, referentes que están avisando de, de, de ese mundo reprimido que hay allí. Eh, con Freud pasa, yo creo que algo parecido eh, como con Marx, que Zambrano, bueno, valora a Freud, pero eh, luego pasó de largo porque le interesaba más Jung, empezó a interesarse por el mundo de los arquetipos, de los... Eh, de los sueños, pero no, no, no como, como expresión de, de, de la libido del inconsciente en sentido freudiano sino en un sentido más eh, esotérico por así decirlo eh, yo creo que es una lástima eh. a mí esa faceta ya un poco esotérica de Zambrano eh, reconozco que me cuesta un poco más eh, digerirla eh, pero bueno es, es un debate que, que, que está ahí los no tablanistas, sobre todo, pues defienden de a Zambrano. Yo creo que es más interesante Freud o Lacan que Jung. Pero bueno, ya eso sería otro, otro tema. Bueno, si os parece, eh, repito la pregunta. ¿Pasamos de una a la poesía y así hacemos un tiempo de descarga, os parece? O... Sí? Vale. Entonces yo pido un aplauso. Sí. A la... A la... Esperamos que nos hemos invitado para que le dé la razón a la razón poética de la surada, pero viene muy bien, lo utilizaremos en más de una. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Pues nada, 30 segundos. Vamos aquí, Bueno, pues vamos a comenzar con Eric Arellana Bautista. Eh, tenemos la suerte de que los astros, los proyectos y las cosas se han conjugado y alguien desde un lugar muy lejano financió un billete de avión para que este buen hombre cruzara el Atlántico eh, para presentar ayer aquí y en los próximos días en Alemania y en Italia la cartografía de la desaparición forzada, un trabajo brutal de eh, visibilización de lo invisible que es un, el crimen de la desaparición forzada, pero Eric, entre otras muchas, muchísimas facetas, es un tremendo poeta, así que hemos querido tenerlo con nosotros, os pido un aplauso. Para el... Muy buenas noches, para mí es realmente emocionante e importante estar aquí para poder compartir la palabra y sobre todo después de esta introducción sobre la razón poética y sobre el exilio. Yo tengo que decir que, debido a mi compromiso, como decía Paco, con los derechos humanos y con aquellas personas que han querido callar en, en el lugar de donde vengo, de Colombia, me he comprometido a través de la palabra eh, para entender mi tiempo y entender una situación en donde a la gente le prohíben pensar por sí misma y quizás enunciar cosas que no son comunes. Y bueno, de ahí viene mi poesía. Así que espero que les agrade y que les llegue. El primer poema se llama Mediterráneo. Soy un hijo de África que huyó de la pobreza y de la guerra. Buscando un sueño, viajé en patera. Y encontré la muerte en la frontera sin que nadie escuchara ni viera ni mi rostro ni mi nombre, ni canción quimérica. Desasosiego Estoy mirando desde la distancia, oigo apenas los ecos del desasosiego, en medio de una turbulenta calma, el horror de un pueblo quieto, inerte, dormido, casi ausente, que en marchas de sonámbulos desfilan hacia su propio entierro. Embebidos, embriagados, con guayabo, añorando el manantial de aguas caudalosas que se negaron a cuidar, arrepentidos, ruedan y resbalan. En pantanos con lodo y barro, bajando y cerrando los sentidos, casi inertes, casi inertes, van los votantes a elegir sus dueños con corbatas, puestos y peroratas. <coughs> No me siento a tu mesa, no me siento a tu mesa donde cadáveres derraman sangre fresca, no me invites a tu mesa donde el postre que convidas es sudor del campesino que abandonó su tierra. Olvidas que tu apetito se alimenta de gula y lujuria, diviertes y entretienes al señor caníbal. No recuerdas con el digestivo que la carta y el menú con el que adornas tu cena lo pagaste con dineros sucios y la basura que a ti te queda la ofreces en buffet, demostrando generosidad. No me siento a tu mesa donde paz y circo rezan. Como les decía, eh, en Colombia hay más de mil personas que han sido desaparecidas. Quizás ustedes escucharon lo que sucedió con 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Un poema en su memoria. Ayotzinapa, una vuelta al sol. Los estudiantes nos enseñan que debemos exigir respuestas y no aceptar informes oficiales que protegen criminales. Han creado un movimiento que en todo el planeta reclama justicia y verdad desde su prolongada ausencia. Nos seguimos preguntando dónde están esos maestros que desde hace un año ya fueron raptados. El mal gobierno tiene miedo de que sean hallados. Insinúan con mentiras que los han incinerado y pretenden que con eso nos quedaremos callados. 43.000 veces gritaremos los nombres de quienes se han llevado una noche de septiembre del estado de Guerrero. No han podido borrarlos, ni con terror, ni amenazas, ni mentiras bien planeadas, ni con sus guerras y valores de papel, ni con su muerte hecha ley, ni con asesinos en cartel detendrán el movimiento hasta encontrarlos. 6 para las siete. Los días grises como hoy lunes... ...llevan el recuerdo de personas que conocimos... ...o de poetas que leímos... ...y nos llevaron a descubrirnos cómo somos... ...fragmenticos de otros que se armaron bajo la piel... ...y se fueron pegando con la textura de la miel y de la sangre... ...como aquella con la que bañados nacemos... ...los días grises como hoy lunes de agosto... ...me bañan el corazón con la misma sangre... ...de algunos campesinos que perecen mientras cultivan la tierra, para darnos otros pedacitos de tierra y agua dulce. Fruta fresca que sacia nuestra sed y calma nuestros ayunos. Gentes desconocidas vienen a mi plato y a mi mesa. Así me voy haciendo mayor entre letras, busco el espejo de este instante en el que preferí escapar del mundo cosiendo letras y palabras, para hacerme libre en gotitas de tinta negra como la piel de los que nunca cruzaron la frontera, granos de sal y arena, conchas, corales y perlas, refundidos en la tormenta. Desde el entrecielo de mi ventana, con sus nubarrones baña, la tarde de lunes, sin pescadores, porque los llevaron presos por salvar vidas ajenas, donde abundan peces muertos en bandejas y en canecas, puerto de peces carnívoros, que no son pirañas. Y los de gente ignorada van haciendo cuestionarme dónde está la humanidad entre tantos millones de personas, cuántas quedan para que unamos nuestra esencia y nuestras presencias, cambiando el nombre hasta el lunes. Ni cielo, ni luna, ni sol, ni darle gusto a este agosto trágico, donde siguen muriendo miles, porque hablan, piensan e insisten que el fin del mundo no llegó, que apenas es el inicio de una noche nueva donde alumbren corazones como luciérnagas que sueñan martes sin guerras. Sigo en pie. Sobreviví los horrores de la supremacía, las tragedias en plenitud enteras, las traiciones feroces como fieras me abrazaron, los espantos y los miedos de mí se alimentaron. Todos ellos juntos creyeron haberme derrotado, todos y cada uno en conjunto y por separado. Me entregaron a verdugos, difamaron sobre mi cuerpo y nombre venenos letales. Lo que jamás pensaron y nunca imaginaron es que en cada derrota y con cada traición, en cada humillación, con todas las trampas, tras las zancadillas y después de las mentiras, me volví inmune. A las flechas envenenadas, a las espadas rezadas, a las balas, a la cicuta, a la horca, a la hoguera, a la tortura. Aunque yo mismo lo dudé y no lo creí, hoy sigo en pie, sobreviví. Canción del vino en el exilio. He bebido tinta del vaso rojo que en mi interior escribe. Un cartel lleva un blanco y negro por la rutina ajena. Me induce a escaparme en dos ruedas. Busco un viñedo donde beba el escritor que en la distancia pasea su existencia en un papel. De mis manos se desprende la secuencia, el intervalo entre diptongos y atos y gramáticas profanas de los textos donde no regresa el marinero de su último viaje con retorno incierto, atrás queda el hogar, el puerto y sus variables, los trayectos de ciudad, de dónde vienen los escritores que huyen de las tumbas y de las balas, del encierro y la censura, de la noche oscura, como la uva pisoteada que jugo emana y madura, es el vino del que bebo a medianoche en el destierro. Mañana, respira aire nuevo, dejaron ya de replicar las ráfagas, bebe fresca el agua del río, no va manchada de sangre, aliméntate del paisaje, hemos sellado las puertas al hambre de las guerras, diremos que ante nuestra mirada hay un lugar común que nos habita y que podemos habitar, las víctimas y los muertos serán semilla, sin olvidarles Lanzaremos al son de las guitarras libres. Su sangre será pensamiento hecho canción, las notas para la memoria de la próxima generación. Adelante de tus pasos, con la palabra sostenida, nos daremos el abrazo que nuestro cuerpo necesita, un encuentro sin odios, sin temor a vernos juntos, alzando con dignidad las banderas de la paz. 3, 2, 1. Tres años buscándola con vida y encontramos sus restos silenciosos. Tres décadas exigiendo justicia y encontramos impunidades y olvidos. 300 veces pronunciando su nombre de mujer libre y encontramos su legado en la lucha. Dos ojos que se apagaron como miles otros. Dos voces que aún replican como eco en las tardes del exilio. 200 sombras en la noche y no hay luz para ellas en las fronteras del derecho. Una vez les llevaron, una vez los borraron, una campana aún recuerda que les seguiremos buscando hasta encontrarlos. Ninguna voz será olvidada para siempre, ninguna mirada será ignorada en la injusticia, ninguna mañana mientras viva, Dejaré de mencionar sus nombres. Yo no sé. Mis ojos húmedos, cansados a media tarde, ya no quieren escupir más versos que no llegarán a nadie. Sé que escribo para mí. Lo hago para salvarme a cada instante de sentirme muerto y de repetir de nuevo un viaje, el de la rutina y el del ultraje. En el supermercado... He encontrado una oferta que me permite que comamos gracias a la fecha de vencimiento. Ofertas que con cinco euros alcanzaron para las entradas, plato fuerte y postre. Vaya envidia la del mezquino de la fila, que con botas y cordones blancos cruzados hasta la canilla alargaba su pescuezo y su cuello con la cabeza más pelada que una piedra caliza. Supuraba odio y rabia tras el uniforme de obrero incendiario planchadito todo él, cual foto de hooligan en un armario. La mujer tatuada de la caja le sonreía y apretaba las piernas y aceleraba la banda mientras le veía, fuerte y musculoso, contaba las monedas de centavo para pagar unas cervezas y una botellita de llega Maestro. Mientras yo cancelaba mi cuenta, la cajera que, distraída aún por su anterior visita, rompió los huevos, me dijo que fui yo, no quise discutir y los pagué. Tomé los 14 centavos de vuelta y acomodé mi mini buffet en la mochila. En la salida, un hombre viejo bebía de una botella verde, algo similar a un vino. De pronto, sentí la veloz mano dirigirse directamente a mis ojos. Estaba cerrada y el tatuaje en inglés que se acercaba decía, Odio. Salté esquivando el primer intento de directo a mi ojo izquierdo, el segundo fue más difícil de esquivar, y entró como gancho en mis costillas. Traté de no caer al suelo, recordé a Hemingway, en el suelo no eres nadie. Y con otro salto danzarín me reincorporé a la hazaña, miré de reojo por si eran más los atacantes, ya se sabe que esta clase de canallas no andan solos cuando agreden. Otra cabeza, gigante, desde la nuca me gritaba con rostro de bufón maléfico, Welcome to the Hell. Era quien escoltaba. Dos máquinas de músculos dispuestas a la faena. No hay testigos más que el ebrio que no ve más allá de su botella. Saqué los huevos de su cajita y los lancé sobre sus patéticos y enfurecidos rostros. Mientras sorprendidos me insultaban y anunciaban mi destrucción a golpes. Soy poeta, grité con furia, y aunque acaben con mi cuerpo en mis versos, viviré. Desconcertados por mis gritos, que no pedían ayuda, se enfilaron las dos bestias hacia mí con furia. Recite a Vallejo, hay golpes en la vida tan fuertes. Yo no sé. Bueno, y para, para cerrar, eh, quería compartirles un, un poema de uno de los libros que que publiqué mientras estaba en el exilio en Alemania, que se llamaba Travesía de la Primavera, y el poema se llama La Hora de los Poetas. La Hora de los Poetas, la Hora de mis Palabras, la Hora de los Idiomas, la Hora de la Crónica, la Hora de las Imágenes, la Hora del Ensayo, la Hora de la Lectura, la Hora de mis Reflexiones, la Hora del Espíritu, la Hora del Cuerpo, la Hora del Hogar, la hora de la familia, la hora de la cacería, la hora de los burócratas, la hora del alimento, la hora entretenida, la hora del amor, la hora del descanso, la hora del sueño, la hora del silencio, la hora del vuelo, la hora del regreso, la hora cero. Los minutos que te beso y te abrazo con deseo, los que llegan para marcharse en silencio, los minutos que supuestamente pierdo los que me encuentro en la chaqueta debajo del pañuelo, los que esquivos me miran en el cruce de la avenida, los que atentos despilan en comparsas, sobre zancos dando piruetas y con serpentinas, los minutos que se manifiestan contra múltiples injusticias, los minutos que se repiten, los minutos que recuerdan, los que no se olvidan, los que no perdonan, los que se petrifican, los que pasan la página, los que se esfuman, los que son sombra de otros minutos, los que sobran, los que faltan, los que cantan, los minutos que espantan, los que inoportunos llegan y no se marchan. Los minutos que manchan, los limpios y puros, sin escarcha. Los minutos ligeros, los que van con alas. Los minutos que se estancan, los que no alcanzan. Los minutos incompletos, los que van en barca, los que se ahogan en un vaso con agua los minutos sedientos, los que se embriagan, los minutos que apenan y ahogan nostalgias, los minutos sirenas, los que como mitos y leyendas son hechos palabras, los minutos, los minutos que no escribo porque la tinta no alcanza, los que no encuentran hojas blancas, los que llevan tu nombre, minutos, adivinanza, los que suben y bajan de peso sin necesidad de balanza, los minutos jeroglíficos, los que interpretan códigos de barra, los minutos que llueven, los minutos terapia, los minutos de la lista de mercado, los de ir a la plaza, los de la receta, los que se hacen harina, los que son ceniza, los minutos que van cargando a otros mientras les crece la barba, los que se miran al espejo, los minutos con ego, los minutos con panza, los que nunca traen nada, los que traen miradas los que me tomas de las manos cargados de esperanza. Muchas gracias. Y lo bueno de las luchas es que encuentras a gente absolutamente maravillosa en el camino. Eric, eh, lo hemos conocido en las trincheras de algunas luchas. Yo es la primera vez que lo puedo escuchar de lo había visto en vídeos. Ah, pero estas son las maravillas, ¿no? Te encuentras peleando y la razón poética te, te concilia. En otros caminos hemos conocido a Amalia. A Amalia Fuertes, hace unos años escuchamos sus primeros versos y era como, ¡ay, ah, qué bien! Y este año escuchamos sus últimos versos y digo, wow, qué bien. Entonces, eh, queríamos realmente tenerla con, con nosotras. Eh, nos parece además una persona maravillosa, una poeta estupenda. Así que, como todos sí, sí. Bueno, muchas gracias, Capazco, y muchas gracias a todos los compañeros y compañeras de la Vorágine. Eh, para mí poder estar aquí en la surada es como una cosa muy especial porque me parecía siempre algo mítico y, y por aquí ha pasado pues, muchas personas que, que admiro y que aprecio. Entonces, bueno, el poder estar aquí, pues, pues ya digo que, que es un honor. Eh, también muchas gracias a Eric y a Antolín por sus palabras, por todo lo que han dicho y bueno, pues espero que ahora eh, lo que yo os voy a contar pues, pues también os sugieran. Eh, voy a empezar con un... Bueno, voy a leer algunos poemas y luego leeré uno un poquito más largo con Conrado, que está por ahí sentado. Eh, pero el primero que voy a leer se titula SPA. Y la primera vez que, que se leyó fue en una marcha que se hizo el año pasado, allí en un pueblo de Burgos, hasta la entrada de la fábrica de armamentos. Es EXPAL. Eh, y por esa, por esa ruta que se hacía, pues por donde semanalmente y mensualmente circulan camiones con bombas y municiones que van, pues... Eh, que se venden a Arabia Saudí que acaban en Yemen o ahora mismo pues se venderán a Turquía y acabarán matando a los kurdos de Rojava. Eh, también hubo gente de Santander en aquella marcha, gente de la plataforma de refugiados. Bueno, Spa, tú eras inocente, no los viste saltando la valla en la avalancha, no viste cómo su piel se agarraba a las concertinas, cómo se deshilachaba en huida hacia el espanto, más allá de los crematorios, lejos de los drones. Tú eras inocente. ¿Cómo podías tú saber que era la sangre de Okili, el líquido caliente que rezumaba tu carpeta de contactos y anegaba tus grupos de WhatsApp? Tú eras inocente. Tú solo apretabas tu tuerca contra el tornillo y era la máquina la que giraba y giraba, la que accionaba el dispositivo, la que amasaba el barro las sales, las cenizas, las lágrimas Tú, dentro de tu bañera impoluta ¿Cómo lo ibas a saber? Este poema está dedicado a los más de 35.000 arragas que han muerto en el Mediterráneo en los últimos 10 años Bueno, eh, para mí eh, la poesía es como una especie de um, intento de indagación en, en lo que yo soy más allá de, de lo aparente, pero también no solamente en, un, en mi yo individual, sino en todo lo, eh, lo que nos condiciona y lo que nos conforma y entonces sería entonces un yo también en lo colectivo ¿no? eh, dentro de todos esos resortes que, que intento analizar un poco pues, pues estarían um, elementos como el patriarcado, la religión eh, el sistema capitalista que desde luego está ahí clavado a, a fuego y, y bueno, aunque ya he pasado de los 50, pues sigo teniendo problemas de crecimiento y aquí lo manifiesto. Cuesta tanto crecer. Es cierto, mucho cuesta crecer. Envejecer es fácil. Días que se derriten como cera y acumulan el polvo que apolilla tu espalda. La costumbre te abraza como un abrigo manso y la espera te ciega el futuro con paraísos de pega al fondo eso lo hace cualquiera pero qué difícil crecer asumir la fragilidad del trino pero seguir cantando a plena voz hasta ahogar la angustia desterrar la fe de la infancia y cambiarla por un cuenco vacío y roto encontrado en el vertedero recorrer un camino pedregoso los pies descalzos sobre los guijarros con sus aristas cortando la piel hasta que no puedes más y si te entregas Aquí no hay agua, solo roca. Si hubiera un poco de agua entre las rocas, podrías limpiarte las heridas, suavizar la renuncia y aceptar que no hay nada, solo roca, o seguir adelante. Pero, ¿cómo enraizar en una tierra reseca entre la piedra y el escombro, si está muerta del todo? Competencia. Lamento este vivir arrebatado, esta agonía constante para nada, esta rebeldía que ahoga la casa que agría el vino. Renuncio a la competición perenne con mi sombra, aparcada en el rellano. Exijo a mi careta que olvide amotinarse contra mi fachada. Ya no quiero demorarme en las apuestas, ni adquirir en un saldo la mirada a un espejo la partida está perdida y ya no hay dónde invertir esta angustia que se cobra pedazos de vida a cada paso rehuso seguir corriendo cuesta abajo con el vacío a mi espalda el poema que voy a leer ahora eh, se titula la mujer de lot y eh, supongo que muchos de los que estáis aquí conoceréis ese pasaje de la biblia eh, para mí eh, es un pasaje que, que resultó muy importante dentro de mi educación y, y creo que en el de muchas mujeres de una determinada edad, porque es, por lo menos a mí siempre se nos veía en la escuela y luego resulta que en la Biblia es un pasaje muy cortito el que se refiere a ella, pero se nos presentaba a esta persona como la curiosa y, la, y el castigo de la curiosidad, ¿no? O sea, como aquello de que para las mujeres las ansias de conocimiento y de saber, pues mejor dejarlas ahí a un lado, porque eso no era, no era muy positivo. Eh, después con los años he visto que eh, Ana Agmatova y Vislava Simborska, que son dos poetas que, que me gustan mucho, pues cada una de ellas tiene un poema que se titula La mujer de Lot. Y hay algunos más, bueno, pues yo eh, he escrito este también con el, mismo, con el mismo tema. La mujer de Lot. El justo camina con aplomo. Sus pasos se acomodan precisos a las piedras del camino. No hay incertidumbre ni tropiezo posible. Le alientan y le arropan el mandato del cielo, las leyes de la historia. Ella, la curiosa, marcada por tantos siglos de renuncia, sabe que esa oída es su destrucción. Siempre unos pasos por detrás... Todo previsto por otros de antemano. También su condena anunciada si no se acomoda. Y ella no transige. El salitre te ciega los ojos. Nunca pintarás las cuevas. El sabor de la sal te quema los labios. Nunca escribirás tus sueños. Las arterias bombean salmuera hasta tu corazón. No conocerás de qué están hechas las estrellas. De tu pelo se desprenden como pétalos Delicadas escamas de sal Que caen temblorosas a tus pies La lluvia de fuego ilumina tu sonrisa Bueno, y ahora voy a leer un poema que Bueno, yo digo que es un poema de amor a la humanidad Y bueno, la última vez que lo leí Me dijeron que era muy valiente por atreverme a leer esto No sé, bueno, me parece que es un poco exagerado, pero en fin, se titula Qué hermoso sería. <tose> Qué hermoso sería ver saltar por los aires el Santiago Bernabéu <risa> Todas las copas del rey, las recopas, supercopas, megacopas y copones cayendo en pedazos como confeti, brillante metralla de sueños vacíos. Ya no tendrías que desayunarte el marca mojado en el café para estar a la última desde primera hora. Por fin podrías quitarte la camiseta blanca y la bufanda empapadas en petróleo y millones tan pulcros. ¡Qué sueño sería ver explotar el Santiago Bernabéu! 80.000 almohadillas volando como palomas a lomos de las nubes en busca de otros campos más verdes. Ya no tendrías que discutir en el bar a mediodía sobre la trascendencia ontológica del último fichaje, sobre la esencia de un fuera de juego o de un penalti, sobre el ser y la nada del bar. Tantas palabras desahuciadas, tanta energía desactivada, tanta neurona ofrecida a un dios implacable y hueco. Qué inspirador sería dinamitar el Santiago Bernabéu, esa catedral, ese templo del fútbol, el único que es, estadio que ilumina es el que arde. No tendrías que pasar todas las tardes sujetando un botellín tras otro con el corazón en un puño y la mirada fija en el televisor, como un pez ciego ante el cristal, con una memoria diminuta para todo, para el salario, el trabajo de esclavos, para los otros, para la vida. Cientos de horas gastadas, tanta pasión, tanto entusiasmo para nada, perdidos en un no lugar, fuera del tiempo. ¡Qué bello ver reventar después el Camp Nou y el Molinón, el Sánchez Pijuán y el Benito Villamarín, el Sardinero y el José Zorrilla, el Wanda Metropolitano, el Sadar y el Plantillo, y el Mestalla. ¡Qué grandioso y estimulante verlos estallar! distinto fotografía a mi padre desde arriba pareces con tu pelo rapado más frágil y te siento perdido entre los días y las nubes de esa infancia extirpada tan temprano afligido doblar de campanas al viento olor a leña y desazón en el adobe y en el empedrado de la calle que apenas pisan tus zapatos gastados y esas piernas tan finas tan frías ¿Dónde has olvidado el abrigo si es todavía invierno? En tu jersey de rombos está escrita entre los puntos de la lana mi orfandad, que es la tuya, ya entonces definitiva. Bueno, y otro más que... Eh, no sé, a veces es difícil encontrar alguna salida, pero bueno. Eh, hacia la tormenta, para Conrado. Caminamos hacia la tormenta, ...descalzos, sin esperanzas... ...buscando un como sí en otra parte... ...la puerta de la casa se ha cerrado... ...y cruzamos el bosque vacilantes entre sombras... ...que antes tenían nombres reconocibles... ...nadie sabe a dónde luego para no seguir haciendo qué... ...y los árboles ya no nos entregan su sentido... ...como herramientas vamos huérfanas de propósito... Donde esa regla que arrase con su fuego de lógica las premisas las fronteras, la noche. Caminamos hacia la tormenta huyendo del relato, huyendo de certezas que nos ciegan. Todo es mentira, salvo los muertos. Ahí ya no hay relato, solo muertos. Bueno, y ahora, si colgados leeremos este poema colás que hemos escrito entre los dos y bueno eh, es un poema que está dedicado así en general a las mujeres y porque bueno, pues yo soy mujer, bueno, Conrado no, pero también es, así, decir, es muy feminista entonces eh, bueno, pues también un poco a todas esas violencias físicas y también simbólicas que el patriarcado nos impone a todos y a todas entonces ya no bebo más agua de tu ¿Se le oye bien a él? Sí, también, vale. Tiempo témpano, no hay premura, pero el carro que apremia, el padre que se arrastra, la hija que reclama. Tiempo témpano, premura de ese pañal sin zurcir de la tortilla en el huevo de los afectos enmarañados. El carro acarrea la culpa, cómo amputarse ese carro. Tiempo-sol, distancia que templa, que redime la entrega, sin pausa, sin fruto, que arrasa la carga. tiempo sabia nutriente de culpa, y luego ella, y tras la casa ella, y tras el padre ella, y tras el amor ella. Tiempo-vida adentro, y afuera. ¿No es vida? La hija del alcalde la más pequeña, pum. Eh, Fátima, ¿también a ti te exhibieron semidesnuda por las vallas del mundo para vender sus mercancías? ¿Y a ti, Elena, cuántas veces te prostituyó el patriarca para acrecentar su patrimonio de altares y ovejas? Y Sara cómo todavía fluye tu sangre pequeña por las 14 bocas que te abrió el cuchillo de la tribu para limpiar su honra y entre el humo Berta que no deja de subir desde la hoguera siniestra donde te quemaron haciéndose y deshaciéndose veo la imagen que podía haber alcanzado nuestro corazón, encerrada, como manda la ley, amordazada, como manda la ley, sometida, como manda la ley, adueñada, como manda la ley, comprimida, deprimida, exprimida, oprimida, reprimida y suprimida, suprimida, como manda la ley. ¡Oh, altísimos cabezos del pensamiento semi-humano! Y Aristóteles lo dijo. Mejor que dos ovarios, un buen pijo. La que esconde los huevos bajo la leña. Pum, catapum. Treinta años en Mondever. Dando vueltas con tu silla arrastras por el patio del manicomio, Camil, Camille Claudel, mientras las puertas de tu infierno se abren paso en todos los salones de París, treinta años recluida por tu hermano y tu madre en penitencia minuciosa, ¿cuándo vendrá? ¿Vendrá? ¿Ya no vendrá? Enemiga del ámbar en el que te querían fosilizada. Eterna, alumna, amante eterna, musa, material inerte, te empeñabas en esculpirte para sacarte otra luz y mostrar otra verdad. Prisionera a golpes esculpida, Camil, Camille Claudel, con tu obra encerrada para siempre en tu biografía, dirán que fue la pasión quien moldeó tu arcilla, que los celos empuñaron el cincel, que el yeso vomitó tanto abandono. Y si hablamos de él, del gran maestro de la escultura, entonces, entonces la habilidad para ver más allá, entonces la condición humana, los efectos de la luz, la fuerza de lo inacabado. Para él, la ruptura del canon. Para ti, Mondeveur. Pero ¿quién rompió todos los cánones? ¿De quién la proliferación de planos? ¿De quién la radical innovación, el viaje interior? Camil, Camil Clodel, la vida abortada, la silla arrastras por el patio, el escoplo con el que sajarte el alma, el silencio sin la piedra y el barro todos los días, 30 años, esperando, Camil, una fosa sin nombre. Ay, madre, pobre de mí, las estrellas, nos han traicionado. Lloraba el petirrojo sobre tu cuerpo inmóvil. Empuñabas el fusil por tu padre y contra tu padre, por tu marido y contra tu marido, por tu tierra y contra lo que los hombres habían hecho de tu tierra. Ay madre. Pobre de mí, cantan con tu propia voz todos los petirrojos de Rojava. El sombrero que me dabas va por el río, pum, catapum, chispum. Me robaron la semántica del cuerpo, la noche y su rescoldo, el disfrute sin trampas, el mapa del dominio. Me dejaron el placer restringido, la perspectiva del nicap, el tacón en la nuca, las pasarelas de la muerte. Me negaron la firmeza del viento, el puñetazo en la mesa, la llave de la puerta, la seguridad de los peces. Me dejaron el afán domesticado, los muñones del alma, la entrega sumisa, el ya no puedo más. Me usurparon el cuarto del fondo, la feliz inconsistencia, el cálculo frío, el camino y sus cruces. Me dejaron el anillo en el dedo, el destino amañado, la intensidad suicida, el fraude en la mirada. Aprendí, sin embargo, a resistir el mareo del vértigo, a buscar el verdor de los árboles al final del otoño, a desclavar la mugre del espejo a cerrar el gas de todas las espitas. La frivolidad de Olympe de Bush al subir los peldaños de la guillotina que le cortó la cabeza con tanta sensatez. La sumisión de Louis Michel enarbolando la bandera negra en las barricadas de París frente a tanta rebeldía de políticos y militares de Versalles. La debilidad de Rosa Parks, cuando se negó a ceder su asiento al hombre blanco que con tanta fortaleza le exigía que ocupara la parte trasera del autobús. El conservadurismo de Anne Lister, que en la primera mitad del siglo XIX vivió con su esposa a la vista de todo el mundo para escándalo de tanto progresismo industrial y pensante La fragilidad de Noé Ito, detenida y asesinada a golpes por la policía japonesa que con tanta entereza la arrojó luego a un pozo junto a su compañero y su sobrino de apenas seis años. La simpleza de Hildegarda de Bingen, mística, teóloga, naturalista, médica, compositora, creadora de la primera lengua artificial, poeta, que asombró a tanta inteligencia escolástica y seglar. La pasividad de Alexandra David Neel, que frente a tanto dinamismo de, de salón prefirió marcharse a marchitarse y entró en la ciudad prohibida del Tíbet. La envidia de Elizabeth Eidenbentz, que ayudó a dar la luz en la maternidad de Elna a cientos de mujeres refugiadas y combatió tanta generosidad de los gobiernos aliados. Ya no bebo más agua de tu tinaja, pum. Ya no bebo más agua de tu tinaja, pum. Porque he visto tus ojos y mi mortaja. Porque, Porque he, visto he visto tus, tus ojos, ojos y mi mortaja, mortaja pum. pum. A Tolín, a Eric y a Maya que salgamos un poquito para que eh, podamos dar un aplauso conjunto. <risa> Eric, eh, gracias por llenar de palabras de espacio y por este sábado. Bueno, aquí siempre tenemos algún anuncio parroquial, en este caso son eh, relacionados con la surada. Eh, os recordamos que quedan dos citas. El día 9 de abril, eh, es también... Eh, 9 de abril he dicho. Es justo lo que estaba pensando. El día 9 de noviembre, gracias. Eh, tenemos la penúltima cita de la surada 2019 con Pedro sáez un poeta de Madrid maravilloso, también muy conocido activista de Ecologistas en Acción, una poesía así como súper certera. Y vamos a tener con nosotras a las actrices que nos han prestado sus voces para retomar los poemas de, la, que, de poetas que resistieron al fascismo en los años 30 y 40. Los que estuvisteis en la performance escuchasteis algunos poemas grabados, eh, bueno, lo vamos a hacer aquí en directo, así que va a ser la cita del, del 9 de noviembre, que lo podemos repetir el día 9 de abril, y que tampoco pasa nada. Y eh, aquí va el reto que nos tenéis que ayudar. El 23 de abril tenemos la descarga final. <risa> Mira, yo creo que pasamos el Festival Abril y damos por terminado el año, que tampoco pasa nada. 23 de noviembre, perdón, de, el cansancio me está haciendo mella. El 23 de noviembre, me gusta Abril, es que es el 14 de abril, ya sabes. El 23 de noviembre es la descarga final de la SUA 2019. Eh, os cuento brevemente lo que va a pasar ahí y va a ser maravilloso. Viene Avalancha, Avalancha es un performance que ha diseñado Isaias Liñolo, que es un artista visual andaluz, que lleva los últimos años recorriendo, eh, le voy a llamar por su nombre, todos los campos de concentración que hemos instalado en Europa y en el norte de África pagado con dinero europeo para contener la avalancha terrorífica de los bárbaros, que ya sabéis que todo el que no sabe aquí es bárbaro. Eh, eh, es un espectáculo de visual con imágenes, eh, yo creo que que merecen mucho la pena, eh, con la intervención de un cantador que se llama Javi Triana y con la intervención de alguien que algunos de ustedes conocen, que es Antonio Orihuela, el poeta Antonio Orihuela. Eso retoma toda una lógica de, que ellos llevan años trabajando, que son los cantes tóxicos. Es decir, también el uso del flamenco como un recurso, como una tradición rebelde, en, en línea con ese que hemos publicado, como un, una manera de expresión popular que se queja de lo que no le gusta. Eh, después vamos a tener, eh, le hemos pedido a Spanish Pesan, un grupo que algunos conocerán, y a Manuel Iglesias que musicalicen algunos de los poemas que escucharon en la performance del día 13 de septiembre. Entonces vamos a conectar todo y Spanish Pesan y, eh, y Manuel Iglesias con Arrayán van a eh, mostrar por primera vez esos temas en directo. Y finalmente... Ya que tenemos a Antonio Orihuela, eh, no nos conformamos con que participen en ese performance, así que hemos pedido que cierre la ciudad 2019. Le digo que nos animen a mover esto del 23 de noviembre, porque va a ser en el Paralinfo eh, de la WIM, en las llamas, y también le voy a confesar que da un poco de miedito porque cabe un montón de gente. Eh, <risa> Es entrada libre, así que, por favor, eh, hagamos como la performance, llegamos a, a gente para sacudirle. Vamos a centrar un poco, vamos a cerrar también el ciclo porque eh, el, el proyecto Avalancha, su subtítulo es El yo en la sombra, que tiene mucho que ver con María Zambrano, y Isaías si retoma también todo el pensamiento y todas las reflexiones sobre esa Europa decadente de, de María Zambrano. Eh, termino con los anuncios parroquiales tienen la programación de lo que queda de mes que va a ser igual de intenso lo que llevamos hasta ahora la tienen ahí, se la pueden llevar y verán nuestra famosa cajita que pone colabora eh. Eh, como además los dos autores que hemos tenido hoy, eh, bien sin libros, es gente maravillosa porque lo que han escuchado hoy no lo pueden adquirir, a mí eso me encanta, pues pueden colaborar a que este proyecto y esta, esta comunidad de gente hermosa que son ustedes siga existiendo y sigamos teniendo todos estos recursos. Mil gracias y ahora el aplauso es para ustedes.